Está a mi derecha el doctor Luis Nelson Rosario, eh, para informarnos cómo está el COVID en San Francisco de Macorís. Buenos días, doctor. Hola, ¿cómo está Angel Jan? ¿Cómo está la cosa? Todo bien. Mira, ¿Todo bien? Yase, mira, eh, qué rápido, qué rápido se sanaron, maestro. Ay, ah. sí. Diez mil y pico habían infectados de se COVID. Se sanaron rápido. Ese 80% de los maestros que estaban positivos se sanaron. Hay que, hay, que ver, hay que ver qué va a pasar con eso. ¿Eh? Si sí, sí sí van a presentar pruebas no, negativas que, antes de entrar sí, a la... Señores, a, mire, a, quizá la población... No da tiempo para el martes. Mira, la, la población educativa quizá entienda que yo será que tengo algo contra los maestros. Señores, yo no tengo nada contra los maestros. Si hay una persona que hay que proteger con esto del COVID a los maestros, porque son los que están más en contacto con todos los niños que van a las aulas. Ahora, yo lo que no he estado de acuerdo con las disposiciones que sí. ha tomado la ADP, que eso es otra cosa. Y que yo soy coherente y siempre lo he dicho, un maestro no puede durar un entero cobrando sin dar un CC de clase. ¿Pero y cómo se contagiaron si los centros... Donde la población, la, la, la educación es un derecho, ¿verdad que sí, Trinidad? Es un derecho que le corresponde. Y usted no puede... Hace una huelga dejando de dar clase. No, pero espérese un momentito, doctor. Yendo. Es que, es que ahí hay, hay, hay un choque, hay un choque de, de derechos fundamentales, derecho a la salud y derecho a la educación. ¿Cuál se se, se Bueno, se pero eh, eh, con respecto a los maestros. Si tú dices el derecho a la salud, ellos ellos, ellos más fáciles pueden llevar COVID a los muchachos, según lo que yo veo, precisamente tenían el 80% positivo pero, sin, da, pero sin ahí, estar dando clases. Ahí, ahí, ahí, sí, ahí está el derecho de salud tanto de los maestros como de los estudiantes. Pero es un punto importante, eso yo diría que el doctor, no vamos a a los centros educativos porque no vamos a contagiar de COVID, entonces ¿cómo se contagió ¿cómo este se porcentaje contagió? de maestros? No, es que nunca se dice que se van a contagiar, es para evitarlo. Para evitar, es para evitar, es para evitar una ya, una pero el ocho, ellos declararon que el 80% estaban positivos No No los, los centros, entonces el problema entonces, no es en los centros, pero viendo el problema de los centros y ya. Vamos nosotros. Bueno, vamos pero, nosotros, entonces doctor, en lo, en, en vamos en a lo que en sigan los maestros, en lo que sigan los maestros, a señores, está, está como vacío el análisis, doctor. Ten, tenemos, no, no, está no, no, no, lo que no pasa hay, no, es que, no tú lo, que tú lo ves de una forma en el no, vamos, la, vamos a discutirlo con números número ahora. Y, y, y yo lo veo de otra. Tenemos, 50, <ríe> tenemos 53 camas ocupadas aquí en la provincia de Duarte. ¿Qué por ciento es eso? 53 de 94, calcula, tenemos un 56% de ocupación. 56% de ocupación. Aquí, ¿cuántas camas tenemos disponibles? Tenemos 36 camas disponibles en sala Si se abren las escuelas y hay un contagio Por ejemplo, una ola de contagio A nivel de, la, de las escuelas públicas y privadas no, no, eh, ¿Verdad? En los colegios están privados Están aperturados ¿Tenemos nosotros cómo aguantar 50 muchachos? Que no, a no, no, No, no hablemos de muchachos al muchacho, el COVID le pasa por la cabeza. No, no no, hace... no, no, no. Pero espérate. No, no, doctor, no, lado porque así ¿no? ¿Cómo están los hospitales de la capital? Dijo el colegio médico. ¿Lleno de niños? Oye, pues bueno, eso es la capital, yo estoy hablando de la provincia de Duarte. No, Oye, pero Pérez. Ya me deciste, Yeryan. Aquí no hay hospitales de niños. Aquí. ya el 80% de los maestros que estaban positivos tienen una inmunidad del mismo COVID por cuatro meses. <ríe> doctor qué? Porque pérese. estaban oídos positivos. No, doctor, por así no. Me no me digas a mí. Yo quiero, yo quiero que alguien me, me muestre estadísticas de si durante la pandemia ha habido niños internos por COVID. Claro que sí. Pues entonces lo que usted está diciendo no tiene fundamento. Claro que doctor. sí, pero no un porcentaje ¿Tú está diciendo está que, que a los niños les pasa ya. por arriba el COVID. Ya ya. Sí. No pero pregúntale, deja que él no responda. No un porcentaje tan elevado, poca cosa. Nosotros manejamos los números de todo el que está ingresado. Y yo te aseguro a ti que a ti no, no hay más de dos o tres niños ingresados. Y vamos el niño que está ingresado por COVID es porque tiene otro tipo de lesión, otro tipo de comorbilidad. Tú lo sabes que es así. Los muchachos tienen la defensa altísima. Ahora no vamos a defender lo indefendible. Ah, bueno, pues entonces. Porque... Pero tenemos 53 camas ocupadas. Nos mantenemos en el rango normal. Por ejemplo, 14 camas ocupadas en el siglo XXI es lo que hemos mantenido los últimos meses. Tuvimos unos meses que bajamos a 4 o 5 y después vino el rebrote de nuevo. Esperamos que esto baje ya eh, eh, lo, nos damos cuenta en la afluencia de personas haciendo pruebas antígenas y pruebas PCR y el día de ayer a nosotros solo nos salieron eh, 16 personas positivas, o sea que la cosa está buena. Ha bajado sustancialmente, si estábamos haciendo 1.100 pruebas diarias y ahora nosotros estamos haciendo 150, 200, es que la cosa ha ido bajando sustancialmente porque por ahí se mide también, ¿tú entiendes? Doctor, eh, partiendo de las informaciones que, que estuve observando que usted tiene ahí, que se le actualizan constantemente de las camas ocupadas y los pacientes internos por COVID, vemos una cantidad de pacientes estables que se supone que se irán de los centros. Sí, de, esos de pacientes estables con esta cepa Ómicro no duran más de cuatro días ingresados. Ahora, lo que tenemos es muchos pacientes, oigan uh -huh. este dato, vacunados mayores de edad de 80 años y más que lo, los ha, ingre, ha internado esta cepa Ómicro significa que aunque usted tiene su persona envejeciente en su casa, cuídelo, no le lleve esta cepa Omicron a la casa, que a usted que está más jovencito no le va a hacer nada, pero al mayor con todo y está vacunado, oye, y el yan, con todo y uh -huh. estar vacunado, el que tiene más de 80 años, la cepa Omicron lo está tumbando, eh, ha habido pocos fallecimientos, pero hemos tenido pacientes con muchas comorbilidades que se nos han ido, y también tenemos, le enseñaba a Carolina hace un rato, en un solo centro vimos ocho pacientes sin vacunarse ingresados. Siguen esos cristianos que no quieren vacunarse. Señores, miren, nosotros que estamos dando el medicamento de alto costo. Y hay un medicamento que llama el Regenco que se le aplica al paciente no vacunado de inicio. Todas estas personas que van a buscarlo, yo me siento con los familiares, indago con ellos, a averiguar el por qué ese paciente no se ha vacunado. Señores, 60% de 70%. Es porque Dios le dice que está protegido por el Espíritu Santo y que no tenían que vacunarse. Uh -huh. Señores, no puede ser. Doctor. Dios pone las manos en el personal de salud para que los científicos trabajen y lo protejan a usted, señores. Doctor, entonces partiendo de las informaciones que usted nos ha brindado, ¿ha disminuido la cantidad de personas haciéndose pruebas en el punto aquí en salud sí, pública? Sí, sí, considerablemente. Eh, eh, se va a hacer la prueba el que tiene síntomas o el que ha estado Las. en contacto a que con ha dormido considerablemente yo yes. tengo aquí enfóquenme los últimos 10 días vamos a ver miren los últimos 10 días miren eso nos vamos aquí verdad 6 mil 5 mil 6 mil 7 mil 5 mil eso fue el de ayer de, de la provincia de Duarte No, no, estamos hablando del país Ah, no, porque pero eh, es otra cosa pero A mí háblame pero de la provincia de Duarte Pérese. A mí háblame eh. de la provincia de Duarte No podemos eh, decir que la mira. cosa está bajando Cuando usted me dice que todavía tenemos uh, uh, Un cincuenta y pico de camas ocupadas aquí en San Francisco Claro que sí, porque es que yo tengo Mi actualización diaria Entonces, no, no quiero Ahora te que. mira yel, yan, te Estoy ¿sí buscando vi? aquí la declaración del colegio médico sobre, yan, sobre los hospitales yan, infantiles yan, yan, Déjame decirte algo, si ha habido una gente coherente Aquí ah, soy eso yo, verdad. Eso es verdad. y yo no escondo, oye Trinidad, yo no escondo ni muerto ni ingresado, y ustedes lo saben, sí, este es hay, hay, hay, hay, hay lo si aquí se muere una gente, yo lo digo, sí, lo y la gente tiene que saber quién se muere del COVID, tiene que saberlo, yo no escondo muerto, ustedes lo saben, ustedes saben que aquí se han escondido más muerto que 10 años. Ustedes lo saben. Incluyendo en este gobierno. Y, y, y yo, no, yo no escondo muertos. Incluyendo en este bueno, gobierno. Bueno, esto doctor. va a decir una cosa. Los que yo publico diario no están escondidos porque nosotros lo publicamos. Sí, ¿Están es escondidos, Carolina? A, aquí, no. aquí se publica. No. Aquí, pero a nivel nacional... Yo, local, pero, ya, yo pero, no sé, eso sabrán ellos. No, vamos, <risa> pero yo no escondo muertos. Vamos a ser eh, <risa> un poquito eh, puntuales, eh, doctor. Porque hay que aprovechar su visita y la gente quiere saber eh, nuestra realidad. Decía, usted nos habló de que ha disminuido en el punto... De, de pruebas COVID aquí gratuitas en salud pública que ha disminuido. Ya ya en esta semana probablemente ya las pruebas antígenas van a estar disponibles en todas las farmacias. Ya están, en la farmacia ya San Miguel están. está disponible. Si una prueba, señores, miren, es muy fácil. Es ese, ese hisopo que traen la prueba, que la misma prueba trae la indicación y dice cómo se prueba, señores, eso es muy fácil solamente hay que llevar el hisopo y nadie se va a pichar nada por ahí, porque usted mismo que está metiendo ese hisopo y usted sabe hasta dónde le duele. <risa> Tiene que hace? estar húmedo. Doctor, ¿y entonces cómo vamos a tener control de eso? ¿Cómo sabemos que la gente que está contagiada? Porque ahora el, el Estado, que había estado manejando las pruebas, ya no lo va a tener. Bueno, ¿qué, ¿cuál es el protocolo? El protocolo es que si usted se hace una prueba en su casa y usted sale positivo, lo recomendable es que entonces usted vaya a otro laboratorio o a salud pública y se haga una prueba, ah, que se haga una una prueba PCR. Prueba PCR. Ese es el control. Salió positivo, vaya y haga una PCR. ¿Tú comprendes? Sí. Y si usted, señora, hay que ser consciente, consciente con uno mismo y consciente con los demás. Si usted está positivo, no lo esconda. Sí, claro. No lo esconda. Eh. Y si usted está positivo y quiere una certificación sí, de el eso. Negativo no, tiene que ir, entonces. no, hombre, ¿para no, qué? No. Pero ¿Para que eso qué? Da, eso <risa> es, da eso falso negativo. Esas son cosas tan extrañas. Señor, pero oye algo. Con respecto al falso negativo y al falso positivo. El que da falso positivo es que te hace un llamado de alerta. Puede ser, pero el falso negativo no. El falso positivo sí. Si a ti te da una prueba. Puede ser que te dé falso positivo y que tú estés negativa, pero es muy difícil que tú dé negativo, tú dando positivo, mm. un antígeno. Mm. Claro que sí. Doctor, bien, entonces el mensaje, ¿cuál es en estos momentos? Tenemos los estadios llenos, Punta Cana llena, Puerto Plata lleno, Mira, un fin de lo, semana largo, escuelas, todo lleno, los las centros escuelas educativos. que ya van a comenzar la clases. No es necesario usted llevar obligatoriamente una, un certificado de prueba de antígeno, pues era ninguna escuela ni a ningún colegio para estudiar. Sea consciente, si usted el niño tiene gripe, no lo mande a la clase. No lo mande, si usted tiene en su casa una persona con COVID, positivo a antígeno a PAC, o a PCR, que todo el que esté en la casa puede estar contaminado, sea consciente, no envíe el niño a la ¿Y casa Y los maestros. Si a partir de 31, un maestro va sin la tercera. Un maestro va a hacer la tercera prueba. Pero yo tomo una acción, decisión de, del gobierno que a partir de 31. Eh, eh, los maestros, yo, yo estoy de acuerdo con que no le paguen. Doctor, la pregunta sería, porque vacunado o no vacunado, igual eh, se contagia y contagia. La pregunta sería, un maestro, eh, ¿no se le va a pedir una prueba negativa para entrar a, a un aula? A contagiarme a los hijos míos. Pero el, el, el, ma, el maestro, el maestro que tenga cualquier síntoma de gripe, es igual que un alumno, no puede ir a Pero trabajo. es lo que son asintomáticos. Óyeme, eh, señores, señores, a un adulto no le dé COVID asintomático regularmente. Pero está bien niños, sí. pero, Los pero, primeros días Pero hay, días, casos, pero hay ser... casos que sí que son uh, asintomáticos Entonces la pregunta sería cinto, ¿Por qué no le hacemos la prueba a los maestros Antes de entrar a las aulas? No, pero entonces no va a terminar nunca Porque ¿Cuántos maestros son en el ¿Cuántos país? ¿Cuántos maestros hay aquí? ¿Y cuántas pruebas pueden hacer ellos en una semana? Yerjan, nosotros no tenemos pruebas de vista para lógico a no es Eso es como lo que decía prueba Robert ¿tú ¿No estaba aquí? Mire el acuerdo, doctor, no hay. y para cerrar, Desorden. usted como representa... Yerjan, las pruebas están es que indicadas, no es oye, escúchame Carolina, las pruebas están indicadas, señores, para el que tiene síntomas, es así. usted no puede mandar eh, eh, a medio, oye, así. oye Yerjan, Dice Yang. que así, tú lo afirmas. Mi amor, Yel amor Yel la OMS te, te, te dice Yerjan, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye Es tan sencillo, eso que usted está planteando, doctor, se cae, si usted va a entrar a Estados Unidos, ¿Qué necesita? Una prueba. una prueba. negativa. Bueno, oye, no, oye, no, oye, pero eso es para viajar. Y el jam, y viajar, por Dios, el pero eso es para, para viajar. A, exactamente. Usted necesita yeah, yeah. una prueba para poder entrar. Pero porque, porque Estados Unidos y otros países dicen, no me venga a contagiar mi gente con, pero, con, con pero COVID. cuánto eh, traen contagiados aquí? Okay. No, pero espérense, autor. Es que lo que estoy diciendo es que así como hace Estados Unidos para protegerse y otros países, tenemos que hacerlo nosotros para las escuelas. No me entre con COVID aquí. Especialmente yeah, yeah. A los maestros. Las pruebas de antígeno el que se la hace sin síntomas va a salir negativo, por Dios. Pues Las pruebas están indicadas. Usted no puede mandar medio sector magisterial hacerse prueba, principalmente a salud pública gratis, donde esa prueba la puede utilizar una, una persona que en realidad visitante. esté contagiado. Las pruebas son para el que tiene síntomas. Oiga, población, si usted no tiene síntomas, usted no tiene para qué hacerse prueba Pero que ese es el mensaje. Los profesores no, oiga, oiga, ningún colegio. Ni ninguna escuela puede exigirle a ningún estudiante que lleve una prueba de antígeno negativa para dejarlo entrar. Ahora, si tiene síntomas, mándelo para su casa. Doctor. Porque para eso las escuelas y los colegios deben tener lectores de temperatura para identificar si un niño tiene fiebre. Y el maestro ve cuando un muchacho estornuda. Un muchacho estornudó, mándelo para su casa. Un maestro estornudó, tuvo un contagio, se va para su casa. Una tos. Porque eso te a decir una cosa. Y tan fácil es dejar, pero es más fácil que de año es dejar de dar clase porque ellos con un bocinazo dejan de dar clases. Entonces si usted tonuda va a irse para casa. Doctor, el mensaje es el mismo en el sentido de la OMS le ha dicho al mundo y estos organismos internacionales que siguen el tema del COVID, es como la vacunación, hay que seguir adelante porque no es posible desde el punto de vista económico que cada seis meses, que todos los años de, de, que vendrán, estar cuánto, vacunando gente, cuánto, económicamente mira, no es posible. Carolina, ¿tú sabes cuánto cuesta un Regenco, el medicamento que se le pone al que no está vacunado? 86 mil pesos una dosis, que hay que ponérsela. ¿Y tú crees que es posible que, que, que por no ponerse tres dosis de vacunas que salen muchísimo? No, no que, que gastar con una gente, con un antivacuna que ande promoviendo que nadie se vacuna, 86 mil pesos nada más en una dosis de un medicamento. Donde un paciente en un intensivo sale mínimo en 10 mil pesos diarios una menos oxígeno. Entonces no le vamos a pedir prueba negativa a los. A lo, a no, lo ¿y para qué? Si ellos se contagiaron en la calle el 80%, menos se van a contagiar en la clase. Cuántas cosas. Doctor, un mensaje final en torno a todo esto que hemos estado hablando. y las a mí realidad lo que me que suban la nota. Exacto. Para los que le hagan el concurso, porque ellos pasan de que con 50. Exacto. Trinidad. Doctor, un mensaje eso, final. Ojita, ojita. El, el, el disparate de concurso que de ustedes. Ya, de ya, oye, la, pero en el pasado proceso no también. Eso, que, que no nos vamos a meter. Bueno, estamos, vamos a justificar lo de antes con los días. Jellán, es ¿verdad? un, ¿verdad? un ya, problema sistémico Jellán, no me diga de eso. Que el PLD estuvo cuántos años en el poder metiendo maestros. Y Así vamos a justificar eso. Ustedes son el cambio. Pero antes tú no hablabas de eso. Yo no estoy de acuerdo. Yeyan, yo no estoy de acuerdo con que un maestro pase con 50, debieran pasar con 70. Pero, doctor, Trina, ¿Con cuánto se pasa en la universidad? Ay, doctor, un Dios mensaje mí. final al pueblo de San... Con 70, en C. Esto se está grabando, ¿verdad que sí? Claro que pues sí. Yo claro. necesito sentarme a analizar esto de nuevo, porque yo de verdad que... Mire... Doctor, un mensaje wow. final para San Francisco un, un, de un Macorís mensaje, y señores, la provincia. Señores, miren, el que no se ha vacunado y no tenga síntomas de gripe, vaya a vacunarse. Sí, Esta bueno. cepa es muy volátil, tenemos vacunas suficientes para toda la población y si usted si tiene algún síntoma de gripe, quédese en su casa. Si le están exigiendo un certificado de prueba en su trabajo, vaya a Salud Pública y se lo, le hacemos la prueba y se lo damos, si no vaya a cualquier centro privado. Está llegando si la PCR, no, doctor, porque me dicen que están durando como tres semanas. La PCR, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Laboratorio Nacional está totalmente... Con, eh, repleto de pruebas a nivel nacional por la cantidad de pruebas que se están haciendo. Ahora las antígenas, nosotros las damos seguido los resultados. Sí, sí, eso sí. Ahora las PCR, el personal es muy poco y eso, esos resultados se dan en el laboratorio nacional en la capital. Y tienen muy poco personal, además que tenían cerca del 40% de personal positivo al COVID en su caso. Oh. Entonces, por eso se han disminuido las PCR, además que se han disminuido los positivos también por antígenas. Ah, pero bueno. eso en la capital. Aquí. <risa> Doctor, muchísimas <risa> y gracias. Y hay otra cosa. El señor, mire si usted va a viajar, usted tiene con qué dar 30 mil pesos por un vuelo, vaya a cualquier laboratorio privado de esto y pague su prueba y se la van a dar rápido. ¿Por qué? Dime, Yerian. No, porque así, porque que, eh, sí, eh, eh, hay que pagar, eh, hay que, pag hay que eh, eh, eh, eh, tiene eh, que ser en un laboratorio privado, ¿sabe Si por qué? quiere una PCR, ¿cuál es 24, rápido, horas antes, ¿qué te la sí, pero el resultado? 32 horas antes. De, del porque vuelo. la PCR es nuestra si no, no, estar, no te yo, acepta no están listas no lista. no lista. doctor, eh, <risa> los estadios full los hoteles full fin de semana larga, todo Ay, el mundo bebiendo los centros educativos de de eh, deben de abrir la vida debe de continuar Vamos porque estaremos toda lado, la vida para que no llegue la sexta. estaremos toda la vida entonces en cuarentena vacúne, se use mascarilla mantenga la distancia cuídese usted, cuide su familia para que ¿Cómo no? así, doctor? Espérate, espérate, Carolina. Pero ¿cómo así? Que cruzamos, que cruzemos los dedos Pero, para que. Día, Carolina, los estadios llenos, los hoteles llenos. Si Enfócame todo... aquí. O sea, que hagamos esto, doctor, para que no llegue la sexta ola. Bueno, y, si gente... llega... ¿Y el gobierno, ¿para cuándo? Que se cuide. La medida, por Oye, ejemplo, para la cuál? medida la estamos aplicando. Usted no me ven metido en el play dándole mascarilla a todo el mundo. Pero que las medidas están, las medidas ¿cuál? Las medidas mascarilla, están? distanciamiento, eh, vacuna. No te va a pasar nada. Todo si está, tienes comodidad, todo mueras de cualquier cosa, hasta ya, de la gripe ya, todo normal Todo está ya, da. totalmente gratis, que no lo quiere, eh, no lo coge porque no lo quiere. Lamentablemente, lamentablemente debemos lamentablemente, continuar, lamentablemente debemos continuar. Lamentablemente. Muchísimas gracias doctor. <ríe>